a su orden y jugamos atención solo, ¿eh? atención los muchachos que estábamos pensando tenemos no cargo de oficina jugamos se rumora se rumora eh. Eh. que a neto ya. estamos esperando eh. eso cuando eh? es lo que está pasando, atención eh? de luis Abinader estamos esperando de neto aquí hay gente estamos esperando el de neto aquí, aquí Acecha, el de Nesto y el mío también estamos esperándolo ¿eh? <risa> ¿Eh? no lo no, que, que, que usted va que gente Miren, no Miren muchachos, salió una información la eh, de las personas, creo que fue en CDN, que hicieron una pregunta en la calle. Y que si usted está de acuerdo de que se haga el, eh, 24 horas en los fines de semana del toque de queda. Yo estoy de acuerdo. Pasa que no está funcionando el de 8 el de, el de horas. O sea, el, el normal, que es de 6. De siete no a está de funcionando manera. Sigo poniendo de ejemplo a la provincia de Duarte Que es en el que mejor se controla Pero señores no se está controlando Nada, nada Eso de toque de queda no está funcionando Entonces ¿cómo usted quiere Que pongamos 24 horas Mira eso. Mira. 24 horas en, en tiempo de Si lo puedo poner en cuadrito Mejor eh, pues, En estos tiempos que ni siquiera están Respetando el que tenemos ahora Mira hoy, hoy salió más de 30 muertos. Oiga, más de 30 muertos se registró hoy por el COVID. Hoy más de 30 muertos se registró del día de ayer. O sea que lo de ayer sale el boletín hoy en la mañana. Más de 30 muertos. O sea, no es posible que estemos pidiendo 24 horas a los fines de semana. Acá si y... no cumplimos ni siquiera las 24 horas de noche... Y yo no yo no escuchaba Digo, perdón, que esto que le queda de noche, no lo cumplimos... La gente del PRM decir que era inventado por el PLD, que todo lo que estaba pasando con el COVID. Y, y ahora se está nadie. muriendo más... Es el gobierno de él. Ese es el lío tuyo, que tú todos los politizas. Ese es todo lo politizas. Todo lo politiza. Todo lo politiza. Sí, pero que el no, no, Sí, pero que... Pero... Sí, sí, sí, pero el problema no es ese, el problema está, el proble el proble el proble el playa, no es ese, el problema está, escuchen, el problema no está en eso, este. el problema no está en que usted, en que no cierren el sábado y el domingo, es que durante los días normales, que es a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, y los domingos a las 5 de la tarde, no hay control. Entonces, ¿cómo, ¿cómo usted espera que controlemos el toque de queda 24 horas, un sábado y un domingo? ¿Es con este de deseo de beber que tiene Dominicano, que no hay forma de que usted lo pare. ...miren, señores. Atención, algo. Luis Abinader. Mire, más fácil, MM, más fácil. Regale romo en la casa y cerveza, y usted verá que la gente se va a quedar. No, es que la gente no quiere beber en casa, la gente lo que quiere es en la sí, calle. Obligado y se... en la calle buscas oye, no hay forma, me eh, dominicano, usted le habla dominicano casa. hoy, mañana, no hay forma. ¿Cuál es el rombo que a ti te gusta? A mí, Jack Daniel, me encanta. Atención, ¿eh? Y yo vengo también unos chiquiticos, que son para, tra, sí, para tres tragos, sí, ¿eh? Tres no tragos. se me va loco, no, presidente. Uno. uno. ¿Eh? Eso para a uno. eso, a, o para uno? Sí, uno. No, pero eso es para preparar un vasito. Oh, un vasito. Con hielo. No, pero, pero, uno. Uno. Y refresco de con la maga que usted uno. quiera, por lo que sea, por lo blanco. Pero uno. Eh. Entonces, uno. Para terminar el comentario eh, Jorge ¿Cómo es posible Que vamos a buscarle una Que queremos buscar La gente, el pueblo Porque no, no tiene nada que ver es con un la presidencia Es problema de la sociedad la De la presidencia No la presidencia que ha dicho de eso Sino ¿Cómo el pueblo está pidiendo a, Al gobierno Que el fin de semana lo pongan 24 horas Si ni siquiera ustedes Ustedes están cumpliendo Lo que les corresponde Que son de 7 a 6 de la mañana Creo que son 12 horas, 11 horas entonces, Qué ¿cómo difícil. usted quiere pedirle más al gobierno de que de, decir de si usted no cumple lo, con lo poco que está? Es difícil. Usted, es tiene, verdad, que, usted, usted tiene que ver la gente en la calle. Y, y lo peor es que ahora los lo policías tienen miedo meter preso a la gente. Porque después que los policías. Hay preso, cuando se meten a los sí. barrios. Hay, hay mi amigo Neto que ha llevado todas las pescosas y la piedra. Y lo la graban. Entonces lo ¿sí? graban. Entonces van y dicen: la, la policía me agredió. Por cierto, aceptó, no me eh, Barrio Santa Ana, por favor, no, la Duarte, no, no, por no, favor, no. me tienen a Neto como un Zambai, pobre. El pobre Neto, por favor. ya le han dado un de botellazo cómodo. Oye, neto, un, un, Neto un día de esto va a ser pelotero ya recibiendo de, de reta a dos manos. Eh, yo creo que aquí la gente Entonces, le quiere hacer bajar la barriga, neto. Mira, a ver, mira, mira lo que, que pasa, Jorge. Y esto va en serio, miren. Nosotros tenemos que cumplir con las normas normales que nos han impuesto el gobierno. De, dejemos de estar pidiendo. Para salvar nuestras vidas, ¿eh? Claro, dejen de estar pidiéndole vaina al gobierno, que ya usted, pues más que le esté pidiendo el gobierno, usted se busca su cuarto como quiera, usted hace las cosas como usted de su gana. Entonces, si ya el, si usted entiende que lo que el gobierno dice o hace u, eh, no le importa y lo soltó en banda, entonces no le esté pidiendo más cosas al gobierno porque que ese es inconveniente. Ah, no, yo vi que, que en, en los hospitales se redujo eh, la, la cama de uso y todo eso. Bien. El gobierno está cumpliendo en el sistema de salud. Ahora falta que cumplamos nosotros. El porque ciudadano. es el problema. Ponen un kitipo en un sitio y ahí está el flaco. Y están estos muchachos que les gusta ese coro. Con un... Con un ¿cómo, que ¿Cómo se llama? Coro, con ¿no? vino, vino la fuerza. Vino la fuerza. <risa> Busquen una... Óyeme, lo, oye, o, óyeme. Atención los kitipos ahora para adelante es la canción de neto que tienen que poner. eh? Sí. Cuando ponen un... Espérate, un kitipo. Y, y, si, y si llaman a Neto y lo meten preso por eso, porque dicen que está conspirando contra... No, los no, porque esto no, porque lo, lo, lo esto es que no te ponga la, que, que andan sin mascarilla. ¿eh? Ah, bueno. Entonces, po, oye lo que hacen. Ponen un kitipo. Y ahí viene... Explícale a viene los, Charlie. A la clase alta que no viene sabe Charlie, es que yo eso. lo conozco. Yo sé cómo son ellos. Eh, ellos ¿Eh? ¿Sabes cómo son? ¿Cómo son? Ellos son cuatro. Oye, ¿cómo que se llaman el coro ahora? Los, eh, los coros de, de los que nunca... No, que no... le voy a poner... Los, el coro de los que nunca se infectan Le voy a poner así Es así que le vamos a poner El coro de que nunca se infectan Primero hay uno que tiene un carro pues primero con hay uno musicón, Que tiene un musicón El musicón vale más que el carro El carro es del 1986 Conozco un, un amigo Conozco un amigo Conozco Tiene uno Cuidado de, de, de, de, de Que es que, que de los Newman tan nítido Pero eh, yo le dije No, Newman tan nítido Entonces buscan un Kitsipo ...en un vehículo de esos viejos... Sí, mi hermano, ¿eh? ...se paran en un sitio... con ...como con cuatro baterías... ...que es yo no sé... ...¿y cómo que no se desgastan eso? Yo no entiendo... La gasolina, ...entonces y... meten esa canción a, a, toa, a, a Toa... ...y hay cuatro tigres ...que dicen bueno vamos a comprar un galón... ...de vino a la fuerza... ...de vino la fuerza... ...compran... cuatro de hielo... ...cuatro vasofón... <risa> un, ...media funda de hielo... ...de la que se, tú le traes en el piso... ...y vamos a pasar la noche... ...se echó ahí y usan el vino de la fuerza, compra una juca. Oye, no digo, Una juquita. que yo sé. Eso no es ilegal. Una juca. Pero, pero espérate, eso se vende, eso se vende sí, sí, ¿En este pueblo? Sí. hay mi ley, que hablaste. No, pero bueno, mi cállate, que mira está caliente. Eh, Entonces, vale, es eh, pasa que compran una juca, el galón de, de, de vino de la fuerza, cuatro vasos con hielo, y a tirar esas fotos de baboso, como que están bebiendo. La música, todo ahí, escuchando ahí. ¿Qué está que, que, que ahora? Eh, la la es mascarilla. La mascarilla de Neto Flow. De, de, de. Eh, eh. Entonces están ahí. Porque, eh, atención, atención, sonidita. Eh, eh, es así que están ellos ahí. Y, y, se, y si van al gimnasio, se aprietan un chichín y suerte aquí. Se lo suben aquí. Aquí miren ahí. Atención, eh, atención, la música, la música, la música. Y este vasofón aquí. Ay, ahí, dale. Y el coronavirus. Y ahí.